Ditots y buitos, bienvenidos a la parte de este canal Ditwitos Gamer. Así que vamos a jugar Baby Yellow. Y en español el bebé amarillo. Vamos a jugar noche 1, niñera, es hora de acostarse. Bebé, ¿eso crees? El bebé de amarillo acto 1, escena 2. Toca aquí para empezar. Vamos. Okay. Aquí ya tenemos desbloqueado esto, pero Primero, coger el biberón y a la nevera. Ok, vamos a hacer eso. Abrir. Ok, aquí no hay pimienta. Vamos a cerrar. Vamos a abrir acá. Ok, vamos a coger esto. Ah, y vamos a cerrar. Porque si no, luego a nuestros patrones les cobra más la luz. Ok, ya le voy a hacer bonitos dibujos. Abrir la puerta. Y vamos a alimentar, hola bebé, ojímico. Oh, sí, Ay, esos ojitos. Ay, ¿qué yo tenía? ¿Frijoles o qué? Mira, mi amiga chiquita. Ay, pobre bebé, Los, le pegamos y le dolió, ¿eh? Vamos por su pañalito, vamos a... Ca ah, ¿dónde nos quedó? Eres muy escurridiza ¿eh? Ok, vamos a coger y vamos a acostarte, ok, vamos pequeño Vamos a acostarte, pequeñita. Yo creo que es niña. Ok. como enseñar como rey volumen 2. Ok. Uh, Acóstate. Cuna. Ok. Vamos a cerrar esto. Apagar la luz. ¿Quién de ustedes duerme con la luz apagada? Ok, vamos. Que le veo verte en el sofá. Espera a los padres. Ok. Vamos. Ah, aquí está. Relajarse en el sofá. Ok. Bueno. Ay, ese chamaco ya me dio sueño. Ya me dio muchos sueños. Dándole cuidado al chamaco. Ok. Ok, vamos a calmar al bebé. Vamos. Vamos, vamos, vamos a calmar al bebé. Ok, chiquito Vamos. ¿Ah? ¿A acostar a... ¿A ¿Acostar de nuevo al bebé? No, ¿No le había costado ese chamaco? Ok, ya te ven. Calmar al bebé y coger al bebé. Vente, pequeño. ¡Ay, Ay pobrecito! ¡Lo ando tirando! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué van a decir los padres de mí? ¡Ah! ¿Soy yo esto? Ay, pero al menos tiene una curita, ¿no? ¡Ah! ¿Qué rayos estás haciendo, bebé? Vamos... Ok. Una usar caja de juguetes. Ok, doctor. Coger juguetes ok, sacar muchos. Okay. Este doctor no me parece un buen doctor, eh. Te este lo voy a dejar. Te lo voy a dejar aquí, bebé, para que juegues. Toma. Ok, vamos a apagar la luz. Cerrar puerta. Ok, claro que sí, claro que sí. Ya, cerramos. Relajarse, vertelo en el sofá. No, no podemos abrir otras habitaciones Vamos a ser un poco curiosos Nada, no podemos hacer nada No hay nada en el baño No Voy a cerrar la puerta del baño Ok, no me voy a venir Ok, cerramos este. Hay que apagar la luz de este, de la cocina Porque luego cobran más cara la luz ¿Qué, qué, ¿Qué rayos este? Ya me está dando miedo ese doctor Mejor échate para allá Ajá. Te voy a cerrar la puerta Ok, ya. Voy a descansar. Ok, vamos a... Ok, que... Vamos a descansar viendo la televisión. Ok, eso es divertido. Ay, ya me está dando sueño, chicos. Escape lo que ha sido el conjo blanco, escapa al bebé. Bueno, chicos, ya después de ese un poco molesto anuncio, vamos a seguir. Noche 2. Mira, a qué divertido. Te dije que no hicieras si eso. Bebé de amarillo, acto 2, escena 1. Toca aquí para empezar. Vamos. Coger el biberón de la nevera, ¿ok? Eso dice que haga. Vamos a coger el biberón de la nevera. Vamos por el tiburón. Ya sé por qué no me deja. Porque no será el refri? Por eso, porque luego llega carísimo la luz, ¿eh? Carísimo, vamos a dejar el biberón porque no puedo agarrar. Ok, vamos a prender la luz y ahora sí podemos abrir la puerta. Perfecto, perfecto. Vamos por el biberón, chicos. Estamos por el biberón y vamos a darle comer. Tú no estabas, qué rayos, qué rayos está pasando aquí. está tirando todo. Ok, vamos. Ya, toma tu biberón. Ok, ya vamos a llevarte a cambiar. Ok, aquí apareció una llave. Pero le Primero vamos a cambiar lo pequeño químico. Y si no saben, por si no saben, si, por qué lo llamamos químico, entonces es ven los TikToks. Ah. Enganche y cuchillos voladores. Aquí hay... Jeje, pañales voladores. Ok. Talismaniosos de cuidado infantil. Esta casa está satánica. Mejor yo me voy. Ok Ok, vamos, vamos, vamos por el pañal Vamos por el pañal, le vamos a cambiar a la pequeña Y ya, mejor Creo que si sí paguen bien, eh Acostar a bebé Ok, vamos Ok, esta vez no hay que ah, Ok, ya, no sé si quiero si Mejor no me quedo aquí sí. Ok, vamos Vamos a acostarte, pequeña bebé. Uh, vamos A acostarte Por favor denle like, suscríbanse Por mis traumas psicológicos que va a dejar este juego Por lo menos Para pagar mi psicólogo Ok Vamos, cerrar la puerta Y sigamos, sigamos, sigamos Ok, ok, okay. Ahora vamos a checar para qué sirve esta llave Mientras el beso duerme A en el sofá, ya me aburrí Vértelo, vamos a... O yo quiero interesar de qué se trata esta llave Ok Chicos, vamos a abrir, abre esta puerta Ok, hay muchas velas Vamos a escuchar y reproducir la grabación Vamos Ok Vamos A curiosidad en Jovem Seguiendo una hermana dulce Empecé cuando tomé este trabajo Pero no era la primera Están conmigo night fell the first day the hours on. Still cared for the child. We spoke Casilda and we'll the, the, the waves break. sin such innocent eyes Clear as crystal A with such innocent eyes Clear as crystal music. Snow. Coño bueno, chicos, ya después de escuchar al gringo, vamos a checar, ok. Sabemos que la mamá se llama Castilda y el papá creo que se llama Homster. Homster, algo así. Ok, vamos a cerrar la puerta. ¿Y quién será el hombre de la grabadora? ¿Será alguien que cuidó antes del bebé? Y el bebé creo que ya siguen mundial, Así que tenemos que checar los misterios de aquí Vamos a sentar, relajarse en el sofá Vamos a sentarnos que es lo mejor que nos merecemos ahorita Ok, ya nos está dando sueño Bueno, vamos a seguir después de este anuncio que ya casi me mata De tanto volumen Ok, vamos con noche 3 Buenas noches, dulces sueños Le mostraré mis sueños El amarillo acto 3, escena 3 ¿Vamos a empezar? Vamos. Ok, ahorita no vamos a... ...verter en el sofá. ¿En caso no acabamos de hacer? Ok. Subir y calmar al bebé. Ok, vamos a calmar al pequeño. Vamos, vamos, vamos a calmar al bebé. Si sí, estoy seguro yo vi algo ahí que está en la figura. Espero que no sea... ...que no sea paranoica. Porque la cuarentena ya me afectó de seguro. Vamos a callar Okay, Ok, vamos... A ah, apagar la luz, listo. Vamos a cerrar la puerta. Listo. Ok, vamos. Quizás no te está con queso. Vamos. Claro ¿Qué, que qué, ¿Qué rayos es esto? ¿Qué rayos es esto? Rayos es esto? Rayos es esto? Está satanizada la casa. Primero el talismán. Luego ese hombre raro. Ay, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Okay, okay. Vamos a entrar. No, les juro que no vuelve a trabajar como niñera Ya ¿eh? no, los dibujos del bebé son súper lindos Ok, vamos a abrir el biberón Y vamos, a vamos rápido Corre, corre, corre No, no Ok, vamos a abrir la puerta Y ahora aparecimos como en una casa Ok, vamos a intentar otra vez Regresemos Cerremos la puerta Y a ver si aparecemos otra vez Ay. No, es definitivo eh, No nos deja Huir ni nada. Tendremos que ir a la casa del de otra vez. Ok. Vamos. Oh, no. Alimenta al bebé monstruo. Toma. Lleva al cambiador. Ay, ya no te ves tan tierno y adorable. Ok. Cambiador, deja. ¿Qué pañal? Ay, pobre. Ay, tan lejitos, tan lejitos, tan lejitos. Vamos a subirte, pobrecito. Vamos. Ay, ay, no, no, no. ¿No lo no habíamos exorcizado antes? No, no. Hay que solito, ¿eh? ¿no? Vamos, no. Eh, ¿Qué te parece? Ay, no, yo no quiero ir para allá. Ay, ay. A ver, nos podemos meter aquí Escondernos hasta el de ¿Ya, ya no llegué Ay, si ¿sí cerramos la puerta Ay, ¿y si nos quedamos aquí mejor ay, ay. Mm. Tenemos que ir Seremos valientes Ok, vamos vamos, vamos, vamos, vamos Podemos hacerlo, podemos hacerlo Ok Bueno, pero vamos a tener que hacerlo ¡Vamos! No, 3, ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No se te... ¡No, no, no, Buenas noches <risas> Ok En resumen Cuidamos un bebé demonio Casi me da un infarto cardíaco Por la emoción <risas> Y todo porque mi hermana me recomendó este juego Bueno Aquí vamos a Vamos a dejar el video Y luego ya seguiremos jugando el escape de PICNAM Bueno, adiós Denle like, por favor, suscríbanse para mis traumas psicológicos y, a, y sigan en mis redes sociales Que es la que más uso es TikTok Adiós y sobreviven en la cuarentena